vez de la religión, porque no aporta la misma religión, se ha beneficiado de la ciencia, mientras que la ciencia no se ha beneficiado tanto de las religiones, porque hacen equivocar los resultados finales entonces esta persona insistía que no se vacunaba porque en la vacuna ponían un yo creo que le llamaba enano enano enanochip de que el nanochip es el, un millón reducido a lo más pequeño del átomo. Y que a través de esa vacuna te conectan y te ponen un chip. Parecido al chip que usan los teléfonos. Pero en una miniatura. Oye, pero una, una cosa increíble. Difícil de demostrar. Por ejemplo, lo único que yo sé sobre este aspecto del chip. Es que algunos ricos, ricos del mundo se colocan por aquí una plaquita, un chip, se colocan los ricos. Cuando estaban famosos los secuestros, cuando los famosos, los secuestros estaban famosos en todo Centroamérica, eh, y siguen en algunos países, se sigue dando el secuestro, como en El Salvador, países así, que se hablaba mucho de secuestro, los ricos se colocaban un chip, para que en caso de ser secuestrado, pues con ese chip, la familia localiza, así como se localiza un teléfono, si a usted se le pierde este teléfono, eh, eh, hay compañías que, que hacen esa función, y te localizan el teléfono donde esté, por eso el ladrón de teléfono, lo primero es que lo usa para vender piezas, porque sabe que si se quedan con un sistema interno que tiene, es localizable, entonces, inclusive aquí se decía que la familia RICET, eh, que tenía la familia, cada uno tenía su chip. Entonces, eh, este amigo relacionaba que el chip era eh, la marca del diablo. ¿Cómo que le llaman a, a esa parte de, de la Biblia? Eh, los demonios los de, siete, de seis cabezas, una, una serie de, de situaciones realmente que no aportan en nada. Yo le respeto su fe, pero realmente a mí eso ni me llega. Yo les confieso a ustedes la necesidad de vacunarse. Lo más cerca ahora que tiene la humanidad, aunque ustedes lo vean, que hay rebrote, vuelve, y en, y en la India, que donde hay un laboratorio eh, en conjunto de Inglaterra y, y universidades de la India, y en la India ha sido una situación desastrosa como en Chile, que es un país que no es tan atrasado. Pero la única cosa que se acerca a la ciencia es la vacuna. Después no hay más nada. Yo sigo creyendo que tampoco quiero decir con esto que el hecho de que me coloque la vacuna es que ya yo puedo andar entre el tideraje y la fiesta. No, no, la vacuna es un medio más para ayudarte. Vamos a ver una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí, como usted dice y habla mucho de, de científicos y todas esas cosas, ¿qué usted me puede comprobar de que eso es una vacuna? Eso que usted se inyectó. Mira, se me es fácil, sin, sin ser yo químico ni científico, de que la vacuna que yo me coloqué, avalada por la Organización Mundial de la Salud, que es la institución mundial de la salud, que representa a la humanidad para la protección de la humanidad, y hay que pasar por ese colador los medicamentos, y esa institución avaló, por eso se llamaba Fase 1, Fase 2, Fase 3. ¿Qué significaba eso? Que eso tenía que colocarse primero a 10 personas, primero con animales en la Fase 1, Luego, algunas personas, cuando los animales no se murieran o algo así por el estilo, eh, animales parecidos a la estructura, a la anatomía de los seres humanos, como son los monos y otros tantos animales que eh, los, los ratones tienen estructura parecida a nosotros, los puercos tienen estructura parecida a nosotros. Entonces, se hicieron experimentos. Entonces, hay una organización que protege a la humanidad en el área de la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, te dice a ti lo que es una vacuna. ¿Qué es una vacuna? La que yo me puse realmente. Ahora, lo que es difícil de tú querer demostrar es que ahí en esa vacuna hay un chip. Hay un chip y que ese chip eh, es la representación del demonio, que representa las siete cabezas, una serie de, inclusive la palabra COVID la tiene eh, codificada y traducida a su lenguaje medio religioso, él lo traduce, todo eso no recuerdo realmente, eh, porque me sorprendió que a esta altura, entonces yo, si le, convie, le, le, le confieso a usted, mire, yo estuve en México, yo estuve exiliado y estudié en México, tenía una amiga en, una, en un hospital que le dije, mira, yo tengo como un común dolorcito, me vas a poder por allá por el hospital que yo estoy haciendo medicina nuclear, y a mí me pusieron isótopo de plomo, isótopo de oro, perdón, isótopo de oro. Porque en ese momento, hace 40 años que yo vine de México, y en ese momento a mí me pusieron una vacuna de isótopo de oro, que en ese entonces costaba con 8 mil dólares, pero ellos andaban buscando gente para hacer el experimento. Eh, yo me puse, me pusieron esa vacuna, parecida, igualita a la, a la que me puse de AstraZeneca, transparente, totalmente transparente, eh, que viene precisamente eh, del oro. Porque tiene, y es lo único que realmente yo te puedo confirmar. Pero esa situación de que esa vacuna es para de que tener un control eh, de la humanidad, no, no. Cuando salió el chip, yo recuerdo que eso también eh, trajo de que es que, eh, un problema de los, de los demonios, que eso es como ponerse el número, el número tanto eh, no, no, pero eso sí existe. De tú ponerte un chip debajo de la piel como una garantía de que si te secuestran, te localicen a través de eso. Pero eso cuesta, eso es carísimo para colocártelo, porque un material que se queda fijo debajo de la piel, como si fuera un marcapaso o algo así por el estilo. O sea, que yo estoy consciente que a mí me pusieron esa vacuna porque estamos fiscalizados, estamos observados por la Organización Mundial de la Salud, que es la, que se, la institución mundial que creo en ella, que garantiza de que a ti te vayan a colocar lo que anuncian en los periódicos. O sea, que esa organización no se presta. Mira, ellos fueron a, hace como tres meses, llegaron, fueron a China, para determinar si realmente el, el virus, el coronavirus, se trataba de un de algo hecho en laboratorio, o se trataba de algo eh, inventado <tose> por el hombre. Y ellos, y, y según ellos, vamos, vamos a escuchar esta llamada. Buenas noches. Aló, oh, aló, aquí, aló. <risa> ¿Aló? Sí, Agustín, ¿mano? Agustín, dime, Agustín. Sí, yo digo que es ignorante, hay que dejar lo que sigue siendo ignorante y dejar lo que se mueras ¿No me entiendes porque esa es la única solución que hay para eso, para uno. Sí. Ok, Agustín, tú estás radical. La situación está de que lo más científico, lo que está más cerca de la verdad, hay que vacunarse. Pero vacunarse no significa de que tú te tengas que, que revolver entre la gente. No, el vacunarse, mira, por ejemplo, eh, el polio, una enfermedad terrible que, el, que queda, el niño que queda vivo, que le da polio, casi siempre termina con mucho daño. Si es que queda vivo. Y el, el medicamento del, de, de, del polio es una vacuna. Ya en el mundo no hay, no hay esa enfermedad. Ya, ya desapareció igual que la viruela. Buenas noches. Buenas noches Manolo. Sí. Eh, vuelvo a recalcarle sobre la vacuna. Sí. O la inyección que le aplicaron a usted. Porque lo que yo he conocido como vacunas son aquellas que nos proporcionaban o nos aplicaban, nos aplicaban anteriormente para eso que usted mencionó, para todo tipo de idea. Eh, la rubeola, sí. la nación, y uno inmediatamente se le aplicaban ya uno, no tenía que tener temor con el virus, y entonces y ahora, con esta inyección que están aplicando, ¿qué